Hola amigo craniano, craneana, soy Carla Les voy a dar un tip sobre el cambio de cuerdas Para no meternos como en broncas del de alma, el brazo Que se, generalmente se, se tienen que cambiar las cuerdas y se tiene que hacer un ajuste Pero si sí es rápido y para que no se nos mueva Vamos a quitar cuerda por cuerda y vamos haciendo el cambio Vamos a empezar con la cuarta que es la de mí La quitamos y esa misma la vamos a poner en ese momento Este sistema es por la parte de atrás Que igual no tiene problema, hay unos... Puentes que, que son diferentes, ¿no? Que se pone por aquí, pero pues este es por atrás digo ayuda a la tensión Entonces igual, generalmente en todos los bajos Entonces ya sacamos la, la cuerda Ya tenemos aquí las cuerdas Que ya buscamos la que sea de la medida Digo, yo pus, ocupo este calibre Que es súper delgado, bueno ya ubicándola sacamos y pues inmediatamente que quitamos esa cuerda la ponemos ¿para qué? para que no se vaya a desajustar y no tengamos ningún problema de que se pueda soltar o nos pueda costar más trabajo, entonces ya estirándola ponemos la punta, esta no tiene problema de la distancia, a veces hay que cortarlas ¿no? para que no se llene aquí en el clavijero, ya la ponemos en la parte del medio y hacemos que gire como en el sentido de las manecillas del reloj, le damos una vuelta y hacemos tensión con la mano derecha para jalar, entonces ya le vamos dando vuelta y pues en esta en la cuarta cuerda no tiene mucho problema de la distancia y no hay que cortarla y así para que no nos vaya a fallar y se nos pueda llegar a romper entonces siempre va a ser a, a las manecillas del reloj bueno en este caso de, viene así la colocación o en los fender entonces ya giramos giramos seguimos tensando con la mano derecha hasta que sintamos que se va acomodando en el puente de aquí que más bien es como una cejilla ya sentimos que empieza a tomar tensión ya se acomoda aquí Inmediatamente lo que vamos a hacer para que no haya ningún problema, lo que les mencionaba del alma, vamos a afinar. Bueno, ya tengo aquí mi afinador, entonces ya buscamos la afinación. para que no tengamos ningún problema entonces ya buscando la afinación nos hacemos el mismo procedimiento nos vamos con la siguiente cuerda la quitamos, la cambiamos e inmediatamente afinamos yo les doy este tip para que no sea tanto problema de quitar si sí es muy bueno obviamente darle una limpiada darle la octavada y llevarlo a ajustar con alguien que sepa ¿no? pero esto es un, un tip práctico para que si nos pasa que tenemos que cambiarlas no nos, no nos mueva el alma y podamos tener la misma tensión Estamos este en contacto, no olviden buscar a Cranion, que es por medio de las redes sociales, primeramente por la página de, de internet que es www.cranion.com.mx y de ahí nos pueden te buscar por Facebook, por Instagram y estar al tanto de, de todos nuestros videos y de todos nuestros tips que también les podemos dar. Nos vemos.